Cantarte mi amigo y hermano Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor. Siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida. Que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida. Que mi Dios te guarde. El que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado El que para siempre durará El que para siempre durará El que para siempre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 tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el señor y que por los siglos te guardes. su Siempre. Siempre durará, el que para siempre durará, el que para siempre.